Y en una entrevista exclusiva para el programa La Noche al Día, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, ha señalado que la Organización de Estados Americanos no puede desconocer los resultados de las elecciones generales desarrolladas este domingo 20 de octubre. Por ello, ha hecho un llamado a la serenidad, considerando que en Bolivia el proceso electoral demora por algunas zonas que estarían alejadas. Sí, efectivamente me parece que el... Eh... La descalificación que ha hecho la OEA de las elecciones, lo único que hace es contribuir a la polarización en el país. Hago un llamado a la, a la serenidad, a los actores de las pasadas elecciones. Eh, mi experiencia con las misiones electorales que asistieron a, a Bolivia en el pasado, cuando yo tenía la Secretaría General de UNASUR, es que eh, las, las elecciones son lentas, los escrutinios no son tan rápidos, hay zonas muy distantes, no está totalmente con el, conectado el sistema, de tal manera que esta es una recomendación para que eh, obviamente con el ojo avisor de los partidos y los actores de la decisión de, de, de la OEA de tomar partido por unos resultados que ni siquiera se conocen, nadie sabe todavía de conocer estos resultados. Cuando son las 7 de la mañana con 43 minutos nos trasladamos hasta la Casa Grande del Pueblo. El presidente del Estado brinda una conferencia de prensa. Escuchemos. De, de cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral eh, Comunidad Ciudadana con 36.7% y el MAS y con 46.83%. Ya ganamos en la primera vuelta. Falta todavía computarse 1.58%. Y nuevamente quiero decir, de acuerdo a la información preliminar que tenemos, es voto de áreas rurales. Y por eso ayer mi observación, ¿cómo es posible que algunos grupos no reconozcan el voto indígena? Desconozcan al voto indígena. Y lamento mucho decir, nuevamente, ratificados algunos grupos de políticos bolivianos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 Lo que hicimos en corto tiempo, gracias a la nueva Constitución, que hemos unido a Bolivia, ¿no? hemos bajado la, eh, la extrema pobreza, hemos reducido esas profundas asimetrías de familia a familia, ¿no? y esa siempre va a ser nuestra política. Es desconocer... ...el voto del más humilde, la gente más pobre... ...especialmente el voto de mundo indígena... ...que ese es el origen de la discriminación del racismo... ...y condenamos esta clase de actitudes... ...el día domingo a la noche yo les decía... ...esperemos el voto final... ...te cuento el cómputo oficial final... ...y momentáneamente comentaba algunas experiencias del 2002... 2005, casi todas las elecciones correspondientes. Y ahora se ha demostrado, se ha demostrado que, que también, voto, tanto el voto del sector urbano, del campo, sirve para cualquier partido. Además de eso, quiero decir anticipadamente, en las elecciones del 2002, uh, cuando Gonzalo Sánchez Lozada y Carlos deben ser candidatos. Ellos ganaron con 624.126 votos. Nosotros hemos obtenido 581.384 votos. Por entonces ellos han obtenido como más de 600.000 votos. Nosotros en este momento ganamos con más, casi cerca de 600.000 votos. ¿Y cuánto, con cuánto nos con cuántos ganaron? Con 42 mil votos. Entonces, pues en este momento ganamos con más, cerca con 600 mil votos. Perdiendo con 43 mil votos, pues no hemos quemado eh, tribunales electorales, no hemos, no, hemos, no hemos perjudicado el cómputo en los departamentos. Hemos respetado ni hicimos ninguna movilización. Solo hemos perdido con 42.242 votos. Hemos respetado. Aunque sabemos que nos han robado el triunfo. No hemos rechazado, no hemos protestado. Largo sería explicar cómo nos robaron el 2002 las elecciones nacionales. ¿No? Eh, además de eso, MNR, Movimiento Bolívar Libre. Un partido socialista y otra agrupación ciudadana de Majín, de Oruro, el otro no me acuerdo exactamente, hay que sacar Manuel, pero cinco partidos legalmente reconocidos por la ex Corte Nacional Electoral nos ganó con 42 mil votos. Nosotros solos, solamente al socialismo. Repito nuevamente, especialmente para la prensa internacional, dígame qué movilización hemos hecho. Aunque nos han robado... ¿Y por qué les digo que nos han robado? En las ciudades no tenemos delegados de mesa. Y algunos que aparecieron voluntariamente les han pegado, los han hecho escapar y ese voto del MAS se han repartido. Uno para debener, otro. Todos otro, otro, se han repartido en las ciudades. Puedo comentar bastante. ¿Se acuerdan los periodistas bolivianos de esa, ese año? Cuando empezó el conteo, el MAS estaba subiendo apagaban lu luces, y a partir de ese momento nunca subieron, después los ex miembros de la corte en electoral me informaron, ahí, han, ahí ha habido fraude, no hemos reclamado, yo siempre digo al, en las elecciones se gana más al árbitro, esa es mi experiencia, esa viene mi experiencia del fútbol además de eso, cuando uno es primero en la tabla de posesiones, todos los equipos en contra de ese equipo, primero, está primero, en intercomunales, también intersindicales, primero intercomunales en Oruro, intersindicales en el trópico de Cochabamba, en Orino, que era toda la bueno, comunidad, Y el árbitro es imparcializado, hay que ganar más al árbitro, no va a estar pegando al árbitro, si pegas al árbitro te haces expulsar. ¿no? Entonces, eh, y además de comentarles, el decán, de Tuto Quiroga, que estaba en la residencia, que comentaba, estos indios van a ganar, tenemos que escaparnos, preparándose, alistando las maletas, estos indios se van a vengar con nosotros. El día, en la tarde de las elecciones, y convocó al canciller, al ministro y al presidente de la ex-Corte Nacional ex corte Electoral. ¿no? Se han reunido horas, después ya brindaron, ya está resuelto. Yo pedía desde acá Militar, ya escriba algún momento. Me insinuó que iba a escribir cuando deje de ser ya un oficial, estado, ¿cómo se llama? En servicio activo. Cuando va a ser servicio pasivo, va a contar esa historia. Pues no, no, sí, pero sabiendo que ha habido fraude, hemos respetado al al no, policial. Repito nuevamente, nunca hemos convocado movilizarse a movilizarse a quemar instituciones, quemar casas de campaña, convocar a, a, a los ya diputados, diputados, senadores y quemar su casa, amedrentar la familia. Solo quiero decir, no quería decirles. En Cochabamba han ido a buscar mi casa. estaba esta, esta mañana, esta mañana, 20 tipos. No tengo ninguna seguridad. Escribí en la puerta, Evo, traidor, evo ladrón. Quisiera que alguien diga que dónde he robado. Uno quiero que me diga. Y no en este momento yo puedo enumerar cuánto ha robado Carlos de Mesa. Yo solo quiero decirles, todo el pueblo boliviano sabía que era cobarde. Ahora se ha demostrado que no sabía cobarde, había sido un delincuente. ¿Ustedes saben eso? Semejantes pruebas. Y algunos jóvenes, algunos jóvenes por platita y por notita, movilizados e engañados. Mi llamado, mi convocatoria, haga una reflexión. Defender a un cobarde, a un delincuente... De acá, a poco va, de acá a poco tiempo se van a dar cuenta a quién con engaños, con mentiras, con plata o con nota Porque saben, queridos periodistas, tenemos familiares, amigos, hijos en las universidades, privadas y públicas. Yo mi respeto, mi admiración. Son la mejor inteligencia que hacen. Como algunos docentes chantajean, vayan a protestar contra ellos, vayan a quemar casas. ¿No? Que vamos a aumentar nota. Y otros plata, repartiendo plata. Quiero comentarles que algunos, así agredidos, se han hecho detener y ahí reparten esa platita. 200, 300 bolivianos. ¿Sí? Esa forma de hacer política no conozco. No conozco. Solo nosotros hacemos política con ideología, con programa y con conciencia. Una conciencia todo por la patria. ¿No? Entonces, algunos datos importantes para, para que puedan ustedes mm, eh, sacar su propia evaluación. Y nuevamente quiero decir, estamos muy satisfechos, muy contentos. Pero eso es 1.5 falta todavía. Me dijeron que son como falta 120 mil votos que computar. Puede variar también, puedo bajarnos y puedo subirnos también. Es verdad, no es oficial, oficial, pero ya ganamos. Aunque tengo información, esos votos que faltan los mil, la mayoría son del área rural. Y ese es nuestro voto. Solo podemos revisar los votos en Cochabamba, del área rural. ...Valle Alto, 70%, Valla Andina, 80%, Trópico de Cochabamba más del 90%. Es un resultado que tenemos. Entonces, compañeros de la prensa. Estamos acá, como hace un momento, al momento de Siria, en la sala de tortura. Por lo menos con, la prensa, con algunos periodistas de Bolivia nos conocemos. ¿no? Pero también estamos acá a responder sus, sus respuestas, sus preguntas. Adelante. A ver, de izquierda o derecha, digan ustedes. No, sí? Izquierda. Pero usted es a mi derecha. Adelante. ¿Se identifican? Presidente, buen día. Eh, usted está logrando un triunfo en eh, 2014 con más del 61% de votos. Ahora lo hace con eh, alrededor del 46 o 47%. Eso se traduce en un millón de votos menos. ¿Cómo explica eh, que haya perdido esta votación durante, en estos cinco años de mandato? Era 2000. Uh, 2014, ¿no? ¿Qué sigue? presidente, Andrés Esquipani del Financial Times de Londres. Eh, hubo ayer quejas de la Organización de los Estados Americanos diciendo que lo ideal sería ir a un segundo turno independientemente del resultado. La oposición sigue desafiando el resultado no tiene algún tipo de miedo, por así decirlo, de que pierda legitimidad a través a causa de este proceso electoral. Uh. Sigue. Buenos días, Presidente Francesco maneto del diario El País de, de Madrid. Eh, bueno, esto al, al hilo de lo que preguntaba mi compañero Andrés. Eh, Quería saber si han hablado o tenido en las últimas horas con nuevas conversaciones con la Organización de los Estados Americanos y si están dispuestos a, a aceptar, digamos, sus condiciones. Eh, me refiero a que, digamos, el, el, la auditoría o la verificación sea eh, vinculante de alguna manera. Y, y, en, segundo, y en segundo lugar, eh, quería saber, eh, estamos viviendo, estamos viendo un clima de división profunda, de polarización social, eh, si se plantean de alguna manera o está dispuesto a, eh, a algún tipo de concertación, diálogo, sentarse a hablar con la oposición. Gracias. Con eso, ¿qué me insinúas? Ya te entiendo. Ya el conocido, a ver... Decía a ti, estoy en sala de tortura. <risa> Gracias, presidente. Aunque esto era más para la prensa internacional. De la Gracias, presidente. Presidente, tomando en cuenta el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos, que de alguna manera sugiere una segunda vuelta y también advierte irregularidades en este proceso electoral, ¿teme ir a segunda vuelta? A ver, compañeros, seamos responsables. De esta pregunta, aquí estamos repitiendo. Tiene que ser un compañero ya, conociendo a usted. Y hay una pregunta, dos preguntas ya. Entonces yo quisiera pedir para ganar tiempo, no repitamos las preguntas que hicieron. Por lo menos como dirigente sindical, eso, sin ser profesional, eso me ordenó para... Y no estar repitiendo, repitiendo. O bueno, por, por culpa de él vamos a cambiar al, al otro lugar. Presidente, Daniel Bedoya, periodista de, Avila, Avila, de la Televisión. Eh, ¿Cuál es su lectura referente a la creación de esta coordinadora de la defensa de la democracia del señor Carlos de Mesa, donde se puede observar más presencia de políticos eh, ya conocidos, no hay jóvenes y tampoco se puede ver la, en listas eh, mujeres, que estén representados obviamente el tema de la democracia, ¿no? Y segunda pregunta, si ¿sí se conoce ya la fecha de cuándo podría iniciar la auditoría que se ha señalado anteriormente. Ya, yeah. bueno, a ver. La consulta es solo para precisar si ha tenido respuesta, eh, porque usted ayer decía, vamos a hacer una invitación a los organismos internacionales, a los embajadores para que nos acompañen en el proceso y que también vean el tema de la auditoría. Eh, por favor, presidente. Les con, con prioridad de corbata Rosado. Gracias, Presidente. Víctor Hugo Rojas de Bolivisión. Consultarle eh, perfecto. Consultarle respecto al proceso, ¿no sería bueno esperar que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie con el resultado final para poder destacar lo primero que usted decía, el 98.5%? ¿De pronto esperar que el Tribunal sea quien dé este eh, resultado oficial? Presidente, por favor. Buen día, presidente. Soy Pablo Lizárraga del periódico Página 7. Mi consulta va referida a cómo ve usted la renuncia del vocal y vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, y si no considera que esto haría notar de cierta forma un poco el proceso de irregularidad con el que se ha llevado también el proceso electoral. Jorge Petinó Prensa Latina. Presidente, llamó la atención en la reunión de la OEA de ayer que el mensaje de Carlos Mesa lo leyera el representante del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Cuál es su punto de vista sobre ese hecho? Presidente, buenos días de cadena. Presidente, ¿se va a pedir al órgano electoral que dé un informe técnico pormenorizado? ¿Por qué se suspendió el ETREP? Y si usted considera de que el hecho de la paralización ha alentado la susceptibilidad de la población, ¿o usted cree que independientemente de todo aquello, ya todo estaba señalado para eh, dar a conocer a la población que supuestamente ha habido un fraude? Por favor, Presidente. Sigue. Sí, eh. Presidente, buenos días. Claudia Contreras de Red Patria Nueva. Dos consultas, presidente. El candidato Carlos Mesa habla de fraude antes de las elecciones. Debe presentar las pruebas correspondientes el candidato. Y la segunda consulta, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz ha indicado que dan un plazo al Tribunal Supremo Electoral para los resultados. De lo contrario, estarían posesionando a Carlos Mesa y reconociendo como presidente de Bolivia. ¿Qué lectura hace de esta convocatoria, presidente? Gracias. Buenos días, presidente. Um, uh, soy Mitra Tach de la Agencia de Noticias Reuters. Um, su gobierno se ha comprometido a, hacer, a invitar a hacer una auditoría de la OEA. Sí. Uh, sí, ellos... pre ya preguntaron, ¿no? Sí, pero quería saber si se van a respetar. Ellos han pedido que, que, que los, las conclusiones sean sí. vinculantes. Solo ya. quería aclarar si eso se va a respetar. Creo que estamos repitiendo solamente eso. Para la compañera presidente buenos días de la red PEAT Bolivia consultarle que hay varios sectores que han dicho que no van a respetar el resultado final de las elecciones generales y que además se van a aumentar las movilizaciones que se va a hacer al respecto ¿Quién dijo no van a respetar? ¿No? no ¿Quién dijo que no va a respetar los resultados? Sí, hay diferentes sectores que se están movilizando en la ciudad de Santa Cruz, el presidente, estamos hablando de la Unión Juvenil Cruceñista, también oh, de la FEJUV, el alto, se han movilizado el día de hoy y han dado a conocer que no van a respetar el voto, ¿qué se va a hacer al respecto? Gracias. Presidente, buen día, Marcelo Tedeschi del Deber. Una consulta, ¿cómo está viendo usted eh, la posición de la comunidad internacional, comunidad eh, diplomática, digamos, eh, con respecto al tema de los resultados? Eh, la Unión Europea ha expresado algún, alguna, algún criterio con relación a, a, a lo que ha ocurrido el, el domingo y el otro día se ha citado a los, a los, a los embajadores y eh, han venido personal de segunda línea, no han estado los embajadores. ¿Cómo está viendo usted la actitud de la comunidad internacional con respecto a este tema? Bueno, Gracias, compadre la prensa, sobre un temita, la preocupación de la primera, primera pregunta. Eh, evidentemente siempre hemos subido, subido, subido, pero en 2014 hemos obtenido 3.173.000. Ahora estamos por 2.840.000 en este momento. ¿Cuánto le llegaría para llegar a, al mismo número? Solo 300 mil votos. Debemos reconocer que seguramente... ...pero mentira, tanto odio que han creado últimamente toda la oposición. Siento que afectó, y tanto engaño especialmente a algunos grupos juveniles. ¿Quién sabe eso afectó esta votación? Pero bajar solamente con 300 mil votos, que todavía no está cerrado seguimos, seguimos vigentes ¿no? y por eso hace un momento empezaba ellos con cuántos ganaron en 2002 cuando justamente Carlos de Mesa era candidato a vicepresidente así como hemos estado avanzando, avanzando, avanzando y yo nuevamente quiero decirles hemos cumplido con la proclama de nuestro líder Tupac Katari yo muero que volveré millones, ahora somos millones en, millones en voto no solamente en militancia somos millones de millones de resultados que tenemos quien no quisiera tener más más, uh, más voto, más apoyo, por supuesto pero además de eso estamos 13 años 14 años tal vez hay algún desgaste reconozco ¿no? internamente también tenemos diferencias, danos algunos de sentidos. Los cargos electos o designados no alcanzar. Yo nunca hice campaña ofreciendo cargos, nunca, para nada. ¿Mm? Algunos que sepan, anticipadamente antes han de subir, tú vas a ser después alcalde, gobernador, asamblea de departamental nunca hice eso. Solo quiero decirte, el 2005, 2006, para mi posesión, Faltando dos, tres días, no sabía quién iba a ser los ministros. Yo sí me di cuenta que era mi responsable organizar, designar ministros. Ahora, ¿qué hago? A ver, ¿qué hermano? ¿Qué hermana? Puse una hermana buena senadora tenía, de ministra de gobierno, primera vez. Muy bien. Después puse, mira, imagínense, una hermana ministra, aunque me pagó mal, la Cecilia Chacón. Y venía aquí, eh, abogada, a las 5 de la mañana, trabajando. yo tenía mucha confianza. Ayudando, buena jurídica. Mi respeto. A veces también cansancio a las 5 de la mañana, trabajo técnico, jurídico. mí me invitaba. Como coca para despertar. Tenía mucho cariño, pero bueno. No todos son iguales, pues. Algunos pagaban mal, algunos pagaban bien. Sí, sí, sí. Entonces, nunca... Decía anticipadamente quién va a ser ministro. No sabía. Ya preguntaba al vicepresidente, no, eh, eh, Evo, eso es tu responsabilidad. Ya buscando acá el tema económico. El tema económico es tan delicado que hemos Arce, pero poquito le ha visto por ahí un equipo. Carlos Villegas conocía muy bien. Carlos Villegas va a ser ministro de Planificación. Un grupo dice quién puede ser ministro de Economía. Hay un joven profesional, ministro Arce, tenía dudas, no conozco muy bien. He visto de vista, pero no no así de confianza. Ya, hay que también promocionar nueva generación. Y me faltó siempre. Bueno, ya no puedo conseguir un ministro. ya. Juan de Leonardo era nuestro aliado. Nos ha mandado sugerencia, ministro de Defensa, San Miguel. Walter San Miguel. Cuando en el exterior me dice, puta, ese es... ¿Cómo vas a poner ese ministro? Pues en Ecuador me dijeron los ecuatorianos: ese es el gonista, el gonista, no puede entender. ¿A quién me habrá mandado Juan del Granado? Respetado, aunque sea, nos hemos llamado muy bien. Entonces, nunca hemos ofrecido, pero seguimos obteniendo. Esa es nuestra experiencia en tema de gestión pública. A ver, tema. Tema de la OEA. Nuevamente ratificar, invitar. Vengan donde no vengan, hacen una auditoría. Entiendo la respuesta, ¿no? Vamos a negociar, yo saludo, más así una respuesta, lo vea, pero nuestro deseo es que se haga auditoría, de auditoría de la votación, al sufragio, a los resultados, eso es nuestro pedido, porque dicen hay fraude. Ahora que, que se demuestre el fraude, porque repito este momento, ¿Qué partido opositor, ocho opositores han demostrado que hay fraude? ¿Quién nos presente? ¿Queremos ver eso? Por eso me no he pedido. Un conjunto de pedidos, respeto, pero es buena reacción. Reacción, y van, van a poner de acuerdo. Y por, por encima, cual sea el criterio de cualquier institución, primero, es su responsabilidad de respetar nuestra constitución política del Estado. Cualquier organismo internacional, cualquier personalidad. Aunque no comparto con la misión... Antes de que culmine eh, el cómputo oficial, yo opinando, sugiriendo No quiero entender que la misión, la misión de la OEA, ya está con golpe de Estado. Y no sé si ayer me entendieron. Es un golpe de Estado interno y externo. La OEA en su conjunto debería evaluar, así, evaluar a ellos también a la misión que han venido. ...que yo sepa, como dirigente sindical... ...antes de que culminen nuestros congresos... ...ampliados debates... ...no podemos evitar todavía una opinión... ...y hace un momento decía... ...yo decía... ...porque este informe... ...está en el sistema de la OEA... ...en la computadora... ...cada, cada día están viendo... ...cada día estamos viendo... ...y comentado... ...todavía no está terminando... ...es en 1.5% falta todavía computar... ...o me dicen como 120 mil votos... ...podemos bajar... ...todavía podemos subir aunque soy optimista también, y me avanzo a subir, porque es voto del campo, me informan, voto del campo, del campo chuquisaqueño que era el norte de Potosí, ¿no? ustedes saben como periodistas bolivianos, es un voto militante, militante. Entonces, eh, la, la Corte, por supuesto, o el Tribunal, por supuesto, cuando termine, tiene que dar su informe oficial, oficial, oficial, y en todo caso, eh, es nuestro pedido también, que el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar sobre todo un informe técnico. Es una obligación no solamente al gobierno, sino al pueblo, y también a organismos internacionales. Eh... Diálogo siempre, el diálogo siempre está abierto, pero por encima del diálogo, aquí lo primero es respetar nuestras normas internas, nuestra constitución, y hago un llamado a organismos. A, a personalidades a respetar nuestra constitución política del Estado de Boliviano ¿qué organismo qué país puede meterse en otras constituciones? nunca, respetamos ¿No? y eso también es parte de nuestras políticas económicas si bien algún organismo o alguna empresa ¿no? que invierte bienvenido, pues respeta así si nuestras empresas tienen que invertir en otro país tienen que respetar las normas de ese país ¿No? y eso a veces negocia, pero en temas eh, democráticos, en temas políticos, pues tiene la obligación de respetar nuestra Constitución, ¿No? es lo que hemos aprobado, y la primera Constitución Política del Estado aprobada aprobado con el voto del pueblo boliviano, no sé cuántas reformas, cuántas asambleas constituyentes ha habido desde 1825, y aquí la Asamblea Constituyente ha propuesto un proyecto de constitución, hemos sometido al voto del pueblo, en tema de la tierra se gana con más del 80%, y en tema de, de la microinmigración, con voto del pueblo, con 67, 68%, sea, 70%. Y hace un promedio entre la consulta sobre la distribución de la tierra, y la constitución ganamos con más del 70% promedio. Y es aprobado por el pueblo, entonces todo caso que hay que respetar. Ahora puede ver en el futuro, si, y con la oposición, todos, cambiar, hay que debatir, pero en nuestra agenda no está ningún debate por ahora, porque esta constitución política del Estado, ¿no? que pasamos del, del, del, de un Estado colonial al Estado plurinacional, tres cosas para mí ha garantizado la constitución. Primero, la unidad del pueblo boliviano. Y segundo, nos ha permitido la reducción de la extrema pobreza. Con esto estamos muy contentos. Esa, era nuestra, esa siempre va a ser nuestra política. Para eso hemos Impulsó un movimiento político de liberación. Y tercero, lo que nunca, por primera vez, el crecimiento económico. Revisen ustedes, desde que hemos recuperado la democracia en 1983, 83, en la democracia es el mejor momento que vive Bolivia con ocho procesos de cambio. Antes de nada, seguían. Sin, no problemas, la democracia pactada, sometida en la fuerza económica al liberalismo, al militarismo de aquellos tiempos, llamado neoliberalismo. Eso. ¿No? Y tal vez por mucho tiempo seguimos ganando. Pregunta de la historia de Bolivia. ¿Cuándo un movimiento político cuatro veces gana elecciones nacionales? ¿No? Esos largos comentarios, las elecciones, los referendos, excepto el 21 de febrero, usted sabe bien, tanta mentira. ¿no? Esa, es, esa es la otra experiencia que tenemos. Y, y municipales, departamentales, siempre mayoría, mayoría, mayoría. Denuncia de un Ocal Antonio Costas, su decisión, no, eh, eh, no entiendo cuáles son problemas internos, por qué, eso es un problema interno institucional, ni averiguado por qué ha renunciado, no me corresponde. Solo he algunos comentarios por los medios de comunicación: que, que el, el proceso de, de cómputo está bien, los resultados van a estar bien, eso será su responsabilidad de cada uno. Eh, generalmente eh, con cualquier institución, institución del Estado, convocamos todos para eh, hacer una evaluación, ¿no? no para sugerir algún pedido. Eso hicimos con muchas instituciones porque somos gobierno y tenemos la obligación de coordinar con todas las instituciones del Estado, respetando su independencia, sus, respetando su, sus, sus decisiones. Tal vez a lo mejor cuando pasen las elecciones vamos a convocar, vamos a convocar, invitarnos para, para ver cuáles son los problemas. Mi pedido en las reuniones era, por ejemplo, ojalá en tiempo récord puede ya dar alguna información. Si he visto en algunos países, a dos horas, tres horas ya están dando con informe casi oficial. Siempre alguna pequeña puede variar. Será mi deseo. Y yo les decía que hay que equipar al tribunal, ¿no? Así a todas las instituciones en tema de justicia. Entonces vamos a ver cómo podemos mejorar. Es nuestra obligación coordinar. Uh, sorprende en la opinión pública. Sorprende que hay un presidente posesionado. No sé si han visto, a mí me ha sorprendido. Un presidente ya está posesionado. Otro, por posesionar, creo que ayer han suspendido otro, ¿no? otro presidente. Ya tiene que ser posesionado o oh, ya proclamado como presidente. Es la prueba, la mejor prueba del golpe de Estado. Si sí, nosotros tenemos tantas pruebas para demostrar que hay golpe de Estado. A mí me ha sorprendido. Anoche recién me hicieron llegar sí, sí. un presidente posesionado, otro por posesionarse ya por el comité cívico de Santa Cruz. ¿No? ¿Saben ustedes? Mira, eso es no respetar la Constitución. Es llevar a la violencia, violencia a, a, a, al pueblo boliviano. Sobre la coordinadora de la defensa, eh, esta mañana se me informé. Bueno, yo creo que son un grupo de políticos fracasados. Son políticos, a ver, seamos sinceros como bolivianos. Aunque algunos estaban separados, ¿no? Hay UCS, el MNR, pero en torno a Carlos de Mesa se juntaron, se juntaron todos los neoliberales de los privatizadores. Primero se sumó Doria Medina, aunque legalmente es parte de Bolivia, dijo no. Legalmente está ahí inscrito. Después se sumó a, a, a, a Carlos de Mesa. No sé si pueden conseguir esa fotocopia de la ley 1330 de 1992. ¿Ah? Gran privatizador. Después, ¿quién se sumó? Desde, creo desde Estados Unidos, Tuto Quiroga. Gonismo, mirismo y bancerismo. ¿No? La llamada PAC, democracia pactada. Y todos tienen que ver con el golpismo de 1971. Todos bien. El MNR participó en el golpe de Estado de 1971 para la prensa internacional. ¿No? El 79, el gran dirigente. Yo negocié algún momento con Guillermo Avedregado. No sé si está con vida, sin vida, ya no sé. Negocié en la cancillería el tema de Coca. ¿No? Él es el canciller de la Natuch ¿se acuerdan ustedes, amigos de la prensa boliviana? ¿Por qué digo todos los neoliberales se, se, se han unido para la prensa internacional? Ley 1330, ley del 24 de abril de 1922. Ahí me la ley de privatización. Se lo leo especialmente para refrescar la memoria a los, a los nuevos profesionales, a, los, a las nuevas generaciones. ¿Qué dice? Artículo primero. Se autoriza las, a las instituciones, entidades y empresas del sector público enajenar los bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales o colectivas, nacionales o internacionales a o aportar a los mismos a, las, a la constitución de nuevas sociedades mixtas a, anónimas. Privatización con ley, enajenar el patrimonio del pueblo boliviano. Usted boliviano, ¿no? Compañero joven, mira. El segundo artículo, la privatización de las entidades públicas, de los servicios no sujeta a la libre competencia. Servicios, agua, teléfono, luz, también, quitar, privatizar. ¿Y quién promulga esta ley? Jaime Pozamora, ministro de Planeamiento llamado, Doria Medina, y ministro de Finanzas, ahora llamado Economía, Tutu Quiroga, y todos los ministros. ¿Cómo con ley, hermanas y hermanos, nos van a quitar el patrimonio del pueblo? Pueden seguir trayéndome los recortes, a ver, del Banco Mundial... Si tienen por ahí, ¿no? 93, el año 1993, no 92, la ley. Y el otras otra se empieza en 92, la ley, después empieza a, a, a, a privatizarse. Esa es nuestra historia. Ahora en torno de mercado de mesa se juntan todos. Mira esto. Presencia, lamento mucho, quisiéramos tener nuevamente presencia, 15 de mayo de 1993, la ley es del 92. 93. Mira, dice: para evitar nueva crisis económica, Banco Mundial. Pues saquen foto de eso, pues. A mí me saca foto, saquen esta foto, compañeros. A mí me conocen, no, esto no lo conocen. ¿No? ¿Qué dice Abedo? Banco Mundial, dos puntos. YPBB, se debe privatizar sí o sí. Instrucción del Banco Mundial para privatizar. Mira acá. Gobierno y mega coalición Libran, guerra en buffet de Estados Unidos. 97. Política boliviana se decide en Washington. Da vergüenza. Jóvenes profesionales. Así se manejaba Bolivia. Podemos seguir revisando tantos fotocopias de periódicos. Ahí tenemos unos los periódicos. Bolivia el subcampeón mundial en corrupción. Y a esos corruptos me tratan de corrupto. ¿Quién me presenta una prueba de corrupto Evo? Les pido que les presente a ustedes. En este momento. Pídanle. Evo es ladrón. A todos ellos desafío. Por eso digo... Gracias a esta campaña, a estas elecciones, Carlos de Mesa, repito nuevamente, no solamente ha sido un cobarde, sino un delincuente. Pedir para ser candidato a vicepresidente un millón doscientos mil dólares, hermano de la prensa. Y ahora, la gente que está en calle, jóvenes engañado por notita, complotita, defenderse delincuente, que ha instruido, movilícense, ha instruido quemar, ¿no? Ánforas, quemar, no. Eh, tribunales constitucionales, donde ha perdido inclusive? Eso no entiendo. Bueno, estaba entonces en tema de la. Eh, Guillermo Medregal, MNRista que ha sido canciller de Naturistruz por dos semanas. El pueblo de la COG, el movimiento campesino, me acuerdo perfectamente, la única del departamento de La Paz, Tupacaté, decía: se escuchaba por la prensa, decreta. Bloqueo general de caminos contra el golpe de Estado de nortruch Hasta ese momento yo tenía idea que solamente decretaba el Estado y no un movimiento campesino, me sorprendía. Y con dos semanas la han rendido. Te digo, eran golpistas. Ahora mi resumen qué es? Deben de patrias a golpistas. Eso estamos viviendo en este momento. Todos los mismos grupos. Ustedes, periodistas, saben de, de Bolivia muy bien. Ni nada hay que ocultar, solo es refrescar la memoria. repasar nuestra historia. En lo social, en lo político, en lo económico. Le digo en lo, en lo económico. No quiero ahorita dar los datos. Después de que hemos nacionalizado ¿cuánto hemos crecido? Un datito para la prensa internacional. Después del 92, 93, YPF hasta el 2005, ¿cuánto era la renta petrolera? tres mil millones de dólares. Después de que nacionalizamos la renta petrolera, 38 mil millones de dólares. En 180 años, amigos de la prensa, nos han dejado con 9 mil, un poquito más de 9 mil millones de dólares del PIB. Diciembre del año pasado, 2018, ya hemos llegado más de 40 mil millones de dólares del PIB. Y por eso el pueblo sigue apoyando. Y por eso El pueblo no quiere volver al pasado. Ya hemos bajado a de 300 mil votos. es el resultado que tenemos. Esa es la fortaleza del pueblo. Hermanos de la prensa, para, para terminar, yo pido que evidentemente vamos a defender la democracia. Nosotros somos los más llamados a defender la democracia porque nosotros hemos recuperado la democracia. Yo solo escuchaba jovenzuelo, huelga hambre, las mineras, todo el movimiento campesino movilizado, personalidades, movilizado por la democracia. Ha costado recuperar la democracia. Cómo se viven las dictaduras... ...el 80 llega el Chapare a Cochabamba... Y ...el 80 en la dictadura de Banzer... ...para los jóvenes profesionales... ...el rector de San Simón era un militar... ...un coronel... ¿No? ...esa es la dictadura... ...había toque de queda... ...esa es la dictadura... ...y era trompetista la banda imperial de Oruro... ...el 79... ...como ya el golpe de estado como ya toque de queda, to, pobres morenos, pobres bailarines, pobres músicas, a las 8 de la noche a dormir, porque generalmente bailamos ¿no? hasta las 11, 12, a las 5 de la mañana, Alba otra vez, el Virgen de Socavón, eso es nuestra fiesta, no había ni Alba ni Farra, esa es, esa es la dictadura, digo, a los jóvenes. Ahora más bien creo que los jóvenes empiezan su fiesta a las 11 de la noche, a medianoche y en la mañana remata a las 5 o 6 de la mañana, eso no había antes. ¡Qué dictadura! ¿No? Y en este momento, repito nuevamente, todos esos grupos del pasado se, se juntan todos. Y este grupo llamado coordinador, que a mí me preguntaba, me ha sorprendido, es los mismos, se están juntándose, ¿no? sin tomar en cuenta los sociales. ¿Qué moral tienen para así, defender la democracia? Repito nuevamente, vienen las de dictaduras militares. Todos vienen de dictaduras. Mir nació contra la dictadura, después gobernó con Banzer. Todo por ocupando el tercer lugar, creo que con, ganó ese año con 18, 19% presidente, gobierno Mir, Jaime Paz Zamora, aliado de Banzer. ¿Cómo se puede entender eso? Si bien no hemos ganado dos tercios, seguimos teniendo mayoría, mayoría en ¿eh? Cámara de diputados, nos va a faltar, creo, tres senadores para tener dos tercios. ¿No? Nada más, yo dije, ya calculé eso, ¿saben? Mis compañeros, de, ¿no? dirigentes, ministros, de, ¿saben? De ¿Cómo hacer esfuerzo para tener dos tercios? Nos faltan dos o tres senadores. ¿Cómo que calculé? Ya estaba calculado eso. ¿No? Entonces, ese supuesto coronel, ¿qué moral tiene para hablar de defensa de, de defensa de la democracia cuando vienen las dictaduras militares? Sin embargo, yo tengo mucha confianza en el pueblo, a mis compañeros de emergencia, movilizados, no entremos a la provocación, a la confrontación, no somos de eso, no somos la familia boliviana democráticos, sobre todo de nuestro proceso de cambio militantes, simpatizantes, algunos que dicen, no sé, simpatizante, pero estamos bien económicamente, voy a seguir apoyando al Evo, al MAS y PSP. Hay que decirles, no entra la confrontación, sí vamos a defender una defensa pacífica, una defensa con mucha moral, con mucha autoridad, porque nosotros sí somos los que hemos recuperado la democracia, nosotros sí somos, nuestros antepasados son los que han recuperado la democracia y tenemos toda la autoridad de defender la... La, la democracia frente a los violentos, a los, a los que están amenazando, planificando, planificando a qué casa van a atacar esta noche, la otra noche a qué casa van a atacar de eh, diputados, senadores, esa es toda la planificación. Si seguramente este comité coordinador es para encabezar eso, seguir planificando que vengan a atacar, para eso se lo organizan. ...y de cualquier hecho, hecho, lamentable, ellos son los responsables, desde el momento que no harán no, no avanzar el, el cómputo oficial, desde el momento que quemaron las, las, de, de, las instituciones, desde el momento que han ido a quemar casas de campaña, además, antes de las elecciones, ustedes saben pues, antes de las elecciones ya estaban hablando de fraude, ahora, antes que concluya, concluya el cómputo oficial, sigue con fraude sin saber sin informar y no presentan una prueba por eso son golpistas el gran problema es que esos grupos, ese coronador no acepta que un indio sea presidente el delito es ser indio presidente nuestro delito, nuestro pecado es que el sector más humillado, marginado en toda la historia durante la colonia, el movimiento indígena amenazado el exterminio durante la república totalmente marginado, marginado y quiero que sea para la prensa internacional. Este movimiento político no viene de politólogos. Perdón, Manuel, no quiero que se ofendido. Bueno, tú eres niño todavía. ¿No? no viene de expertos, no, profesionales. El movimiento campesino indígena originaria se sucede bartolino. Antes llamados colonizadores, ahora interculturales también son quechua llamadas. Y algunos grupos del movimiento indígena la oriente nos hemos organizado. Nos hemos preguntado, ¿hasta cuándo? Nos van a gobernar desde afuera y arriba. Por eso mostraba algunos periódicos. Eso nos, primero nos han preguntado. ¿Cuándo nosotros mismos nos vamos a gobernar? Ahora cuando nos gobernamos nosotros mismos, con nuestros profesionales, ahora con politólogos, ingenieros, con académicos, con abogados, estamos mejor cuando nos gobernamos mejor, cuando nos gobernamos nosotros mismos. Es el resultado que tenemos. Eso lo digo a la prensa. Antes nunca... Los gobiernos, go, gobiernos de, algo, de Bolivia gobernaban, todo gobernado por afuera. No puedo, tengo ahí un montón de papeles, puedo mostrarles. Como las leyes se aprobaban en Estados Unidos, en Foufet de Estados Unidos, vienen con nombre de bufete de Estados Unidos, con nombre de abogados de Estados Unidos. Solo quiero decir, cuando hoy empezaba a debatirse una ley de lucha contra el narcotráfico, 1988 yo estaba empezando como dirigente sindical, tanto se hablaba... Cinco años cero de coca. ¿Cómo siempre ese proyecto? de vine de Chapare. Llegué aquí al Congreso. Busqué a, a congresistas. Encontré un senador y un diputado de la ADN. Camacho. No sé si está con vida también. No sé. Tito de vila. Ha muerto hace tiempo. Bueno, es, es, estos años. Eran unos senadores y diputados. Me acerco ahí. Este, eh, honorable diputado, senador quiero que me pasen ese proyecto de ley, quiero conocer ¿y sabe qué me han respondido? me han respondido, señor Morales el proyecto de ley está en inglés cuando se traduzca traducido en castellano te vamos a pasar bueno, me he vuelto sin proyecto de ley así era Bolivia ahora con dificultad yo saludo equipos jurídicos algunos están en, en, en la justicia boliviana, algunos me acompañan algunos están en colegios de abogados con ellos hacemos leyes y quiero comentarles, ya de presidente, un grupo de abogados en Cochabamba, juristas me invitaron a una, una brindis, una farrita. Mis abogados se farraron, se amaré un poco, yo acompañando, escuchando, quería conocer cómo sus, sus farras. Ya, cuando se amaré, un, un abogado dice, yo soy el mejor docente del derecho romano. Usted, el otro tal vez no era el mejor docente del derecho romano calladito, humilladito, yo lo he pensado, Entonces, ¿dónde está el derecho originario, boliviano? ¿Ustedes saben esa, esa lucha? De eso nos estamos liberando, nos hemos liberado. Es la gran ventaja que tenemos. Um, uh, vamos a defender la democracia, vamos a defender los eh, resultados. Así, falta como 120 mil votos. Si bajaríamos si bajaríamos y no ganaríamos con menos, no ganaríamos con menos del 10%, vamos a respetarlos. Si el resultado final dice que vayan a segunda vuelta, vamos a ir. Y si la segunda vuelta dice que no es... Eh, perdón, la, la, el cómputo oficial dice que no hay segunda vuelta, vamos a respetar, vamos a defender. Qué lindo sería ir a la segunda vuelta, ahí se van a juntar todos. Los resultados se respetan, vamos a respetar. Y también quiero decirles, otra vez ya, llamando eh, a la prensa internacional... Yo y al Álvaro también, a pedido del pueblo, las fuerzas sociales hemos decidido cinco años más y queremos exponer, poner a disposición nuestra experiencia. De, no es sencillo, hemos aprendido algo. ¿no? Y con los resultados que tenemos, cinco años más, servir al pueblo boliviano. Por eso hemos actuado la candidatura correspondiente. Eh, y solo quiero decir para los jóvenes que quisieran hacer política, si un día deciden hacer, hacer política, mídanse ustedes. Hay ser fuerte y valiente, y no cobarde, ni mentiroso, ni experiencia. ¿No? Si yo he llegado a la presidencia, repito nuevamente, sin ser profesional, gracias a la verdad y a la honestidad, me tergiversan tantas cosas, pero algunos académicos que dicen, muy pocos felizmente, nosotros hemos estudiado para dominar a los indios, Eso dicen, tal vez ese grupo está renaciendo todavía, no que sean muchos. Pero lamento mucho que algunos jóvenes manejan con plata en nota, eso no me gusta. Vamos a orientar, vamos a ir a las bases, pero también llegarme dentro ser. Muchas gracias.